Francisco Canaro, 26 de noviembre de 1888, 14 de diciembre de 1964, fue un violinista uruguayo y líder de orquesta de tango. Sus padres, los italianos, emigraron a Uruguay y más tarde, cuando Francisco Canaro tenía menos de 10 años, emigraron a Buenos Aires, Argentina, a fines del siglo XIX. Canaro nació en San José de Mayo, Uruguay, en 1888. De joven encontró trabajo en una fábrica donde un aceite vacío puede, en sus manos expertas, convertirse en su primer violín. Actuando inicialmente en bares de mala muerte, finalmente forjó una carrera que abarcó muchas décadas y su orquesta fue una de las más grabadas. Su introducción al tango vino por el líder de, or de orquesta típico Vicente Greco en 1908 y en 1912 compuso Pinta Brava. Canaro compuso la música para el clásico argentino de 1915, Nobleza Gaucha, luego se unió románticamente a la actriz y vocalista de tango argentina Ada Falcón, pero la relación que comenzó a principios de la década de 1920 se separó una década más tarde. En 1920 Canaro descubrió a Azucena Maizani, quien rápidamente se convirtió en una gran estrella del tango. Canaro estuvo activo en la causa de los derechos de propiedad intelectual desde 1918 en adelante y fue fundamental en el establecimiento de la Sociedad Argentina de Compositores y Compositores. En 1935, al comprar el lote del Centro de Buenos Aires, donde se construyó su sede, actuó en París con su orquesta en 1925 y un éxito entre el público local, permaneció en Europa durante una década. Convertido en un ciudadano argentino naturalizado en 1940, gran parte de su música grabada es del estilo de salón clásico de esa década, pero también se le considera miembro de la vieja guardia y algunas de sus grabaciones posteriores contribuyeron a la transición al concierto de tango. Su esta se convirtió en un asesorio en la radio argentina durante la década de 1940 y principios de la de 1950. Aunque para muchos bailarines y oyentes contemporáneos, sus primeras grabaciones de la Edad de Oro continuaron siendo los, las mejores en su género. Canaro escribió sus memorias, Mis 50 años con el tango, en 1956, pero luego desarrolló la enfermedad de Payet y se vio obligado a retirarse, murió en Buenos Aires en 1964.